¿Qué pasa, troncos? Os traigo un nuevo vídeo para el canal Donde os enseñaré Las tribus en más peligro de extinción De todo el planeta Tierra Ya sabéis que si os gustan mis vídeos Podéis dejar un pedazo de like y suscribiros, ya que el 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y también para llegar a la cifra de 150 suscriptores. No me enrollo mucho más y os dejo con el vídeo. Los bataks viven en las selvas del norte de la isla de Palawan, en el oeste de Filipinas. Actualmente se cree que hay menos de 300 integrantes, frente a los 700 que había en 1990. El robo de tierra, la, tala, la talla de árboles y la exposición a enfermedades los han puesto en grave peligro. En una etnia de unos 200 individuos que habita a orillas del río maisí en el Amazonas, se caracteriza por tener el idioma más simple y extraño jamás escuchado en todo el mundo. Sin números, sin pronombres, sin colores sin tiempos verbales, con solo ocho consonantes, siete en el caso de las mujeres, y tres vocales. <risa> Originarios del río Bacaja, afluente del río Chingú, en la Amazonia brasileña, su vida, historia, tradiciones, valores y prácticas dependen del río. Sin embargo, la construcción de la represa del Belo Monte en Para, Brasil, los ha puesto en peligro de supervivencia. A Fix, un grupo indígena originario del Great Victor Desert en Australia, en la mitad del siglo pasado, el gobierno inició una serie de pruebas nucleares en la región, lo cual obligó a este grupo a huir de la zona. Años después, Pese a diversos esfuerzos por reintegrarlos a su lugar de origen, el grupo más numeroso de esta etnia en Australia no rebasa los 250 individuos. Los Duká, un grupo nómada del norte de Mongolia, cuya supervivencia depende directamente de su relación con los renos de la región a quienes han logrado domesticar, la caza y la explotación minera los ha reducido a una población total entre 200 y 400 personas. El Moló es la etnia más pequeña de Kenia. Viven en el sudeste del lago Turkana, en el Molobai. Su principal actividad es la pesca y la caza de cocodrilos. En 2009 había 2.840 integrantes, según el censo keniata. Pero la contaminación del lago y el enfrentamiento con otros grupos los ha dejado con apenas 200 personas. <risa>